Estoy muy feliz de poder compartir con vos este trabajo maravilloso, para mí sagrado, el trabajo de la silla vacía, donde te invito a que convoques a alguien en particular, si querés, alguien con quien hayas tenido algo pendiente, algo que no le pudiste decir, o algo que hubieras querido que te dijera, bueno, convocalo, Respirá y que alguien aparezca. A ver quién aparece aquí. Buen día maestra. Bueno, este, me tengo a mí mi misma eh, sentada en la silla vacía frente a mí. Ah, oh, ella misma. Ahora no está vacía, estoy yo. Con esto ¿qué quiero decir, que voy encontrando herramientas en el camino. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para estar mejor. Y bueno, nunca tarde para encontrar herramientas, eso es lo que más agradezco al Universo, poder encontrar herramientas sí. para, seguir, para seguir. Así que Laura sentó a Laura, no sé si la convocó o se sorprendió con su visita, Laura hizo el ejercicio de las dos sillas y cuando miró, estaba ella sentada ahí para hablarle con ternura por lo que vemos diciéndole, bueno, dale, che, sí, falta mucho, pero ya recorriste un gran camino, avanzaste, adelantaste. Se quiere mucho cuando se habla, me parece perfecto que sea así el trato. Y además, eh, recordé mucho a Rafael del curso de milagros que dice, eh, frente a la adversidad, tus amigos te verán celebrar, y lo que no saben es que tu celebración es por la última vez. Sentí esa vibración en Laura, ¿no? Como que, bueno, está bien, sí me equivoqué otra vez, pero esta puede ser la última, ¿eh? Puede que sea esta la última vez, el último error. Eh, quería contarte algo que ella mencionó, que tiene que ver con GraboBoy y las secuencias. Ella dijo, tengo un número de GraboBoy, son secuencias numéricas. Eh, ahora ya está, ya lo buscás en internet y lo encontraste nosotros trabajamos con algunas secuencias numéricas eh, por ejemplo, este te va a encantar, prepárate 520, dinero inesperado ¡oh! a la gente le encanta, a mí también esas secuencias numéricas son como volverte a la norma como si esto tuviera, un, eh, tu diseño tuviera una clave y tu número este, se alteró por alguna circunstancia y bueno, volvemos a la norma con un número preciso para que funcione correctamente tal eh, como lo diseñó el que sabe. Seguimos.